I'm Espero no volver a ver tu careto de nuevo. Las cosas han cambiado por aquí. Ahora este sitio es un campo de batalla. túners Maskers, exóticos. Los equipos luchan por un territorio en la ciudad. Y todo se arregla en el Cañón. Pero nunca sobrevivirás. nunca sobrevivirás. ¡Oh, tienes que desaparecer coge y coche, vamos y lárgate Cuentas por lo de Rockport. ¿No crees? No recuerdo haber pedido tu ayuda, Croc. ¿Qué te hace pensar que puedes cazar recompensas en Silverton sin mi permiso? Es Cross. Este tipo es de fuera. Ha pasado mucho tiempo, chico. ¿Cuál es su precio? 150.000. David, vigila a este tipo. Así que... eso es lo que has hecho. Nicky, <risa> esto puede ser interesante. a aparecer oh, oh, oh, oh. Eh, eh, eh, eh, Contrólate ¡Oh, oh, oh, oh! Aún no entiendo qué ocurrió la noche que te largaste Pero sé que puedes ayudarme a sacar una buena tajada El tema está un poco chungo últimamente Con todos esos equipos pisando fuerte Creo que alguien con tus aptitudes podría ayudarme te salvé el cuello un par de veces así que puede ser un buen momento para que me devuelvas el favor Mickey explícale cómo va el tema a tu viejo amigo estás es de broma, ¿no? ¿alguna idea mejor? que empiece cuanto antes y no vuelvas a cagarla, gracias por esperar, Frankie, Nicky, eh. ¿Quién es ese de ahí? Olvídalo. Darío se ha dejado estos coches para ti. Elige uno, el que más te guste. Eh, sí, eh, eh, si hay tres me toca uno. Quiero decir que me da igual cual, pero me mola el de las llantas guapas. Comprueba si los depósitos están llenos. Genial. ¡Soy el último mono! Elige uno, acabemos con esto. es legal tú escúchala yo andaré cerca para que no te dé mucha caña venga vamos sigamos adelante Chavalín. ¡Te cubro! ¡Los perderé! ¡Tú pisa el pedal! Darío te ha dado el refugio. Puedes reparar el coche o relajarte. Sí, si hay mucha presión. Necesitas un socio y creo que yo soy uno. Bien, te explicaré los... que has vuelto a la ciudad a ver cuándo te va Sé que me da más pena, tu gente o tu coche. ¡Eh, hey, Nicky! ¿Me echabas de menos? Darius me envía a ver qué tal te va. Neville, ¿por qué no me traes algo de beber? Claro. ¿Qué? ¿Un refresco o algo? ¿Qué tal? Varias opciones. Vale. has puesto orden por aquí? Has dado mucho que hablar, pero a mí no me camelas. Me intriga mucho saber por qué no te has ido de la ciudad. Te presento a Sal Mustela. Hola. Um, Nicky me ha dicho que quizá te interese un nuevo socio. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Soy un gran admirador. He visto todas tus carreras. Y en este punto es cuando yo me voy. Verás, todo ha cambiado desde que te fuiste, ¿sabes? Hay mucho fantasma, no hay respeto. Conozco mil atajos, me crié en estos callejones. Personalizo cualquier cosa. Prácticamente he fabricado todos los kits que ves por aquí. Vale, así que... vale tengo refresco y agua. ¿A dónde ha ido? Incluso aguantaré a este. <muchas> Conduce al ataque, encima de él todo el reto. Cuanto más largas estés de él, mejor. Cuando se acabe la carrera, se repite el mismo circuito. Pero en esta ocasión, él te sigue a ti. Si hacen un trabajo de acoso mejor que tú, perderás. Ah, y si adelantan a un coche, o se cae por un precipicio, la carrera termina. Y recuerda que la única manera de ganar un duelo en el es acabar la carrera. última oportunidad para pirarte. Saber. Yo estaba allí la noche que te fuiste Estaba en una escalera de incendios Hay buena vista desde allí Y también buena cobertura Entonces aparecieron hey, alto, alto. Y dispararon a todos los coches Excepto al azul, el tuyo Para mí no tenía ningún sentido Alguien te jugó una mala pasada Y ahora necesitas un buen equipo Para poner todo en orden Sí, oí que habías vuelto Te puedes volver a tu pueblo algo chico, siempre lo he dicho. Ahora los demás también lo ven. No te rindas, estás cerca. ¿Crees que tu fama es mérito tuyo? Sigue corriendo en mi territorio y acabo contigo y con tu reputación. ¿Estás seguro? No lo sé. Nos vemos tarde. Darius, ¿qué estás haciendo? Una carrera más y tendrá más territorio, tú. Pero... Bueno, mejor para él. Él limpia su reputación. Y de me vigila el negocio. Nos lo debe a los dos. Lo estás utilizando. No lo estoy utilizando. Solo yo sé de lo que es capaz. ¿Qué te preocupa? Esta carrera no se gana en la pista. que yo estaba ahí, de pie. Yo estabas cerca. Sabía que ibas a la calle. De repente, un revuelo. Está ofreciendo resistencia. Tenemos un código 8. Y un tipo me tío al suelo. Intenté levantarme, pero me sujetó. Sí, sí, sí. Creo que intentaba protegerme. No pude huir así que te di la bolsa Si lo que dices es cierto y cambiaron la bolsa No sé cómo pudo haber ocurrido ¿Por qué no me dijiste que faltaba el dinero? Si dieron el cambiazo Fue en ese momento De aquí. No deberías haber vuelto. No sé qué pensarían de ti entonces, pero ahora no tendrán ninguna duda. Above, chaval. Vaya vaya, un detalle de haber venido que intentas limpiar tu reputación, ¿eh? para lograrlo vas a necesitar ayuda. Es por aquella carrera, la noche que te largaste. Hay algo que no me encaja. Yo estaba allí. Me pasé por la carrera a echar un vistazo. Todo el mundo hablaba de ti. es que el que conducía llevaba una placa en el cinturón. En resumen, los maderos tenían un soplo y tú cargaste con el muerto. Así de simple. Yo los vuelo a un kilómetro de distancia. Los mantendré ocupados. Pero también puedo enfrentarme a ellos. mucho en gastar toda la pasta que me robaste 11 <tose> estúpido y aparezcas por aquí que pueda ayudarte. Fue una gran noche aquella. En un segundo se montó un jaleo. Yo intentaba mantener la calma y me, me quedaba incómodo. Entonces vi a Nikki en el suelo. La verdad es que juraría que el tipo que la derribó tenía la misma bolsa que ella. Yo puedo ayudaros. Soy uno de los mejores pilotos de la ciudad y lo sabes. Así que... El genio lo ha averiguado todo. No podías dejar las cosas como estaban. Ganábamos pasta para un tubo. Tú limpiabas tu nombre. ¿Qué más querías? En fin... Las cosas han llegado más lejos de lo que yo esperaba. Así que voy a tener que venderte. Señor Kroll. Vamos. No dejé que te llevaras mi dinero la primera vez porque iba a cambiar ahora. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a poner pasta para salvarte de este fracasado? <risa> ¿Y luego sentarme a ver cómo invadías mi territorio? <risa> la codicia siempre ha sido tu problema. Tienes mucho que aprender sobre la Primera División. Esta ciudad es mía y ya va siendo hora de que desaparezcas. Es Klaus. Lleva este bug al garaje. La función ha terminado. Gracias. Gracias por cambiar de opinión. Soy un cazarrecompensas. Y siempre me pagan. Asegúrate de que sea así. Oye, oye cuando la gente dice te lo dije Así que aquí va Alguien de tu equipo andaba por allí aquella noche Y su historia es diferente de la que me ha contado Darius El tema es que ambas historias parecen encajar Alguien sobornó a la pasma Alguien te dejó escapar Y alguien cambió las bolsas Ahora sé quién es ese alguien A Darius le gusta dirigir el cotarrao pero hay algo que aún no sabe. Parte del trato con Cross es que yo corro contigo. ¿Podrás soportarlo? No eres el único que tiene cuentas pendientes. Ahora, larguémonos de aquí. Tenemos que ponernos al día. Sí. ¿Mickey hizo eso? Necesito un equipo motivado. ¿No conoces esta ciudad? Si supieras lo que te espera, no te lo pensaría estas veces. Sabes ¿No en qué me pulí la pasta de tu encerrona? Le compré a Niki lo que tú no pudiste. Yeah, están en el coche disfruta mientras dure siempre hay alguien un poco más rápido que tú y acabarás encontrándote con él